Hola a todos, todas y todes. Mi nombre es Carla, soy encargada de comunidad y nuevos usuarios de Wikimedia Chile. Y hoy les voy a hacer una pequeña introducción al mundo wiki, más que nada a Wikipedia. Entonces, sin nada más que, que agregar, voy a comenzar. Lo primero que vamos a, a saber hoy día es un poco la diferencia entre Wikimedia y Wikipedia. Nosotros conocemos el primer, más que nada, el primer proyecto que vendría siendo Wikipedia que es esté acá y que se creó en 2001, ¿cierto? Para que pueda ser una gran enciclopedia, para que las personas puedan ir dando su conocimiento, agregando su conocimiento y que sea la suma de conocimiento de todas las personas. Pero creció tanto que llegó un punto en que era necesario alguna organización, alguna empresa, alguna institución que se hiciera cargo de las cosas, por ejemplo, los servidores, porque... No era necesario alguien que se hiciera a cargo del contenido mismo, sino que se hiciera cargo de las cosas más administrativas. Es por eso que en 2004 se crea la Fundación Wikimedia, porque si bien Wikipedia es uno de los proyectos, la Fundación Wikimedia hoy en día tiene muchos otros proyectos que también tienen el mismo fin que viene siendo el conocimiento abierto y que sea colaborativo. Entonces tenemos, por ejemplo, proyectos que sean del ámbito meramente de fotografías, de libros, todos con la misma, con la misma filosofía. Y es por eso que decimos Wiki, que Wikimedia al final del día es un ecosistema digital que promueve el conocimiento abierto y colaborativo. Esta es una imagen que a nosotros nos gusta mostrar, que es más que nada... Cada puntito es un puntito georreferenciado, es decir, desde dónde viene el conocimiento, por decirlo así. Y vemos que mucho conocimiento viene también desde el norte global. Y es ahí donde nosotros como Wikimedia Chile también ponemos nuestro, nuestro foco en poder hacer una internet más libre y que también sea más colaborativa, porque al final del día no está siendo representativa y no está siendo justa. Entonces ahí viene todo el tema también de eh, este movimiento que, que se llama como descolonizar internet, poder también poner la identidad local de cada comunidad en internet para que pueda como darse a conocer alrededor del mundo y podamos tener un internet más equitativo. Y acá un poco empezamos con el proyecto principal que vendría siendo Wikipedia, y que bueno, es el repositorio más grande de contenido y es el quinto sitio más visitado de internet que lo sobrepasa solamente YouTube, Instagram, Facebook, Twitter que vienen siendo redes sociales. Por lo tanto, podemos decir que la gente se va a informar a Wikipedia. Meramente como, como datos, algunos datos así eh, como, más context, como más concretos y es que Wikipedia tiene... Más de 400 visitas por segundo. O sea, en todo este momento que yo he estado hablando, han habido cada segundo 400 visitas. Y he hablado más de 10 segundos. <ríe> por lo tanto, tenemos ahí 400 por 10, son 4.000. Más de 4.000 visitas ya llevamos todo el rato. Entonces podemos ir viendo que en verdad Wikipedia es la primera puerta al conocimiento. Es donde la gente va a buscar la primera información sobre algún tema, así es que necesitamos que esa información sea buena, sea verídica y que más que nada esté, ¿cierto? Porque si bien la gente va a informarse, no sacamos nada con que esa información no esté en Wikipedia, entonces necesitamos que más gente pueda colaborar y, y bueno, pueda poner también la información a disposición de las otras personas. Y un poco más acá como de cómo llegamos generalmente a Wikipedia. Y llegamos generalmente por Google, ¿cierto? O sea, yo digo Google, pero es algún eh, navegador, algún, algún programa como de búsqueda de, de información en Internet. Y no sabemos o no entendemos muy bien qué es lo que está detrás de Wikipedia o qué es en verdad Wikipedia. Y acá es donde quiero quedarme un poquitito y en que al final del día tenemos que conocer y tenemos que aprender que Wikipedia es una fuente de información y es una comunidad en línea. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene un criterio enciclopédico. Eso quiere decir que no todo puede estar en Wikipedia, sino que tiene que, tener este, tiene que pasar por este criterio enciclopédico. No podemos poner, por ejemplo, el... Yo no puedo escribir un artículo sobre mis perritos, por ejemplo, porque no son los perritos de la reina Isabel, sino que son mis perritos hermosos, pero no, no tienen una relevancia enciclopédica. ¿ya? Entonces, tiene que tener este criterio. También tiene que, que tener este criterio de verificabilidad. O sea, desde 2011, todo tiene que tener referencias en Wikipedia. Yo no puedo escribir algo que sea una afirmación, una aseveración y no poner la referencia porque al final estoy diciendo algo, estoy diciendo esto es así, pero no hay nada que, con, que eh, pueda contrastar lo que yo estoy diciendo. Por lo tanto, Wikipedia tiene que ser verificable. Las cosas tienen que tener una referencia para que la gente pueda efectivamente verificar la información. Tiene que haber un criterio de neutralidad. No necesariamente este criterio de neutralidad significa que si hay algún evento, si hay alguna guerra, algún proceso, etcétera, yo no voy a escribir sobre eso porque no quiero eh, meterme en el conflicto. Eso no quiere decir este criterio de neutralidad. Lo que quiere decir esto es que en Wikipedia las cosas se informan, pero no se informan con opiniones, sino que yo voy a escribir objetivamente qué es lo que está sucediendo, y me voy a guardar mis opiniones personales. Si yo creo, por ejemplo, eh, que hay un artículo que habla mal sobre algún presidente o presidenta que es de mi misma posición política, y yo empiezo a escribir eh, que no, que no es así, porque tal persona, bla, bla, bla yo tengo que poder ser objetiva. A pesar de que sea de mi misma posición política, por decirlo así, da igual en ese sentido porque Wikipedia es una fuente de información, no de opiniones. Y también está el criterio de colaboración, que es que todos, todas y todos podemos colaborar en Wikipedia y de eso se trata. O sea, más que nada, no es necesario que yo tenga toda la información acerca de un tema, sino que pueda tenerla suficiente para poder Empezar a hacer un artículo y ahí quizás eh, vaya más personas o haya alguien que tenga mucha más información o quizás tenga información que pueda aportar al artículo y ahí se va creando también eh, como todo este artículo, toda la información en base a un tema y también el criterio de colaboración es para poder hacer esta revisión en pares, que es para poder eh, como viendo que la información esté bien que la información esté verídica que hayan referencias y demás cosas entonces esta es la primera parte de eh, la, la introducción al mundo wiki espero que hayan entendido bien y nos vemos en otro en otro vídeo sobre el mundo wiki